Arracha León, soy Ushua Don Blas y soy parte de la asociación Sinergia Sostenible. En eh, Sinergia Sostenible nos dedicamos a, hacer, a difundir la sostenibilidad eh, en la ciudadanía en general, pero es verdad que todos somos arquitectos. ¿no? Entonces una manera que tenemos de, digamos de, de llevar todas estas ideas, estos pensamientos a, de una forma tangible a la, a la ciudadanía es eh, con, con pequeños talleres de arquitectura para los más chiquis, ¿no? para los niños. Eh, llevamos desde el 2008 realizando talleres de arquitectura para niños y poco a poco también hemos llegado a dar charlas y, y pequeñas, eh, hemos realizado jornadas sobre, sobre sostenibilidad, arquitectura y urbanismo en general. Tanto así que ya el año pasado empezamos a, a difundir y a darle un poquito más de fuerza a este último campo y, empe y empezamos con la organización del Congreso X-Ciudad. ¿no? En la que sí que creemos que se mezclan pues digamos desde los desde los más pequeños de parte de los talleres hasta los más mayores y, y, y gente que no, que no pertenece al ámbito de la arquitectura, ¿no? que es lo, lo verdaderamente interesante porque aportas más allá que a tu propio colectivo.